Eh, y bueno, gente, esto es un nuevo video de un turno. Estamos aquí en un nuevo capítulo en el cual os voy a enseñar eh, unos proyectos que he estado llevando a cabo. Eh, estos días voy a estar de exámenes, por lo tanto, no voy a, no, no voy a poder traer muchos vídeos. Voy a intentarlo de todas formas, traeré algunos que he grabado en el servidor de de asterio de en plan de LC eh, este server que ya me imagino que muchos de vosotros lo conoceréis eh, pero bueno eh, ya ya se verá dependiendo de, de cómo lleve como lleve las cosas y demás quiero enseñaros una cosa vale eh, he estado eh, haciendo un pequeño mapa el cual eh, a ver vamos a hacer aquí una cosa visibility Quitarlo todo, vale. Para que se vea todo más a los bordes, Bueno, he estado trabajando en un mapa. Esto lo he hecho en dos días. En dos días, en ayer por la tarde, un ratito, y, y esta mañana. que he estado haciendo? Eh, esto sería para un posible futuro servidor, vale. El cual sería un semi-RP, el cual iría con equipos y es medio, bueno, medio no, sería, sería como post apocalíptico ¿no? eh, ¿De qué iría el servidor? El servidor iría de eh, cuatro bandos, ¿vale? Eh, que sería los americanos, los. Este creo que es. En plan, a ver, este es el de los americanos, será este era es el de los franceses. Eh, ¿ves? Los americanos, los franceses Luego pondré ahí la bandera de Rusia De los rusos Y aquí pondré eh, los alemanes ¿Vale? Eh, franceses, americanos, rusos y alemanes ¿Vale? Eh, ¿De qué tratará el servidor? Pues bueno eh, Cada uno elegirá su bando ¿Vale? Y eh, cuando eh, tengáis vuestro bando vuestro objetivo es simplemente eh, sobrevivir y conseguir cosas para vuestro equipo eh, aquí pondré como granjas y demás, eh, habitaciones para todos los que se vayan uniendo una zona de, de aterrizaje y, y algunas otras cosas eh, y ya después pues eh, iré añadiendo por aquí nuevos edificios de, de luteo y demás eh, ¿Qué es lo que tiene de gracioso este servidor? Bueno, la comida y la bebida se baja muy rápido. Vais a tener que comer eh, mucho tiempo, vas a estar casi la gran parte del tiempo comiendo y buscando comida. Y vuestro objetivo es simplemente, pues eso, chetaros y sobrevivir lo que, todo lo que podáis. Eh, esta zona eh, es un, en la zona central donde aquí va a haber más luz vale, aquí voy a poner un montón de luz y, y los que vengáis a esta zona, pues probablemente os que qué es lo que pasa, que va a ser la zona de mayor pvp, porque como podéis ver está en medio de las cuatro zonas y ya luego aquí eh, he hecho una zona un poco que sería para los para los premium, qué significa para los premium, los premium son aquellos que bueno que donen en el servidor y tal, porque el servidor que yo estoy hosteando ahora, el de el de LC, eh, lo estoy pagando yo, y pues bueno, mmm, me gustaría no tener que sacar ese dinero de mi bolsillo para para llevar un servidor, al fin y al cabo, entonces, esto sería una zona que si vosotros invertís, en plan, dais, apoyáis y donáis, eh, pues podréis conseguir entrar eh, en estas zonas ¿qué son estas zonas? son zonas de PVP eh, en las cuales podéis plan, si os de los seis premios podéis invitar a un amigo porque en plan habrá TP y podréis eh, eh, podréis aquí pegaros si queréis eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, la gente que, que puede venir aquí, tiene los kits que tiene el, el otro servidor el de lc, que es a donde vamos a ir ahora ¿vale? Eh, en este servidor eh, uh, play servers, internet ¿vale? en este servidor pues como, eh, como algunos sabréis, los que habéis jugado ya eh, puedes, puedes ponerte kits de diferentes armas aquí las vais a ver tenéis el kit, el kit eh, mapple el sniper, fusilado pw todas las armas eh, las armas las vais a poder las vais a poder poner los que tengáis el el eso el premium se podría decir de, del servidor eh, ¿Qué más? Bueno, este server, ¿qué voy a hacer con él? Pues, mmm, como en este servidor no mucha gente se mete, y no es que no mucha gente se meta, es que simplemente si alguien quiere jugar aquí, tiene que haber otra persona para, para que se pueda jugar, si no, mmm, no se puede. Eh, simplemente, entonces, pues, quiero hacer ese servidor y la gente, en plan, siempre que haya gente que quiera jugar aquí, pues... Pues tendrá que. Tendrá que esto. Me saldrá el nombre. Siempre que quiera jugar en una cosa de esta Tendrá que eh, o haber sido invitado por algún premio. O eh, haber pagado. ¿Qué es lo que pasa? Que no sé si verdaderamente eso le va a gustar a la gente. Y a lo mejor hago. En plan, consigo otro servidor. Que es lo malo de conseguir otro servidor, que mmm, si mucha gente se va al otro servidor y le está quitando gente mmm, a este, la verdad es que no, no me rentaría mucho. Entonces creo que preferiría eh, hacer el otro servidor antes de, de mantener este y siempre que quiera jugar PvP pues mmm, yo que soy premium o cualquiera de los DLC que, que queramos entrenar. Pues nos vamos, nos vamos a, es, a el otro Y si os queréis unir para entrenar con nosotros o lo que sea Pues os podéis unir Aún no es una idea que yo tenga totalmente clara eh, Quiero hacer el mapa, quiero ver a ver cómo puedo organizar eso y todo Y ya dependiendo de todos los factores Pues veré, veré lo que hago De todas formas me podéis dejar por los comentarios qué opináis vosotros eh, Dicho esto eh, estos últimos días también, aparte, ha habido eh, Pruebas de LC, ¿vale? Aquí estáis viendo que ha empezado en... mucha gente son maniquí. Ha habido pruebas de LC, ¿vale? Y hay gente que las ha superado, como son eh, David, que bueno, David ya las superó en su momento. Pues no es que las superara, es que David ya, ya estaba dentro de hace tiempo. Eh, Javi, que este, sí la ha superado. Dicerino que también las ha superado, y LOLman, que bueno, LOL, LOLman, no, sería más bien LOL, que también las ha superado. Eh, ya sabéis, eh, cada fin de semana, los sábados, eh, hay, hay pruebas, no sé cuántos días será, hay algunos que querían hacerlo para, para este fin de semana, lo que pasa que aún no la vamos a hacer, la voy a hacer esta noche, esta noche de sábado. Eh, ¿Cómo puedes participar? Pues mmm, tendrías que entrar al Discord, eh, tendrías que poner todos los datos para participar y ya después de haber puesto todos los datos, ya podrás hacer las pruebas de tanto eh, de habilidad como de... Como de conocimiento del juego. Y ya está, esto sería todo. Era un vídeo un poco así formativo. Lo siento que estos días no estoy trayendo muchos vídeos de de lo que sería a lo mejor PvP, radios y eso, pero es simplemente porque, es porque estoy ocupado haciendo estas cosas. Y eh, no es solo para mí, es sobre todo para vosotros, para que podáis jugar eh, conmigo y con los de LC también. Eh, y bueno, no, no mucho más. Eh, voy a intentar, pues eso, traer vídeos. Voy a intentar grabar vídeos estos días. Para que cuando tenga que estar estudiando, eh, tenga algo que poner. Aunque sean a lo mejor a los vídeos un poquito antiguos, pero bueno, que haya algo. Así que nada, no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un turno y los veis, darle like y yo os lo traeré. Así que nada, no que este capítulo. Espero que os no haya gustado. Y adiós.